¿Qué es la foto? Si, sí, están viejos ya Sí, porque se cae no es a coger Esta es la actividad que se está planteando Ya se tiene visto todo Hola Lina. ¿La has visto? ¿Y qué tal? Eh... Ay no. Si me daña la cámara, no. Ay no, no. mirá, es que se quedan sonriendo Ahí va a quedar mi papito de cocina. Haciendo las cosas buenas, hay que tomarlas. Cuando todo está hecho es muy fácil. Angie, ese trabajo que trajiste de la Torre de Ver, ¿qué pasó con él? A veces de mi... ¿Usted está pasando por la mano? ¿Poja usted la rueda? para coger a las. Ay, gracias, Vamos a dejar Esas tres mesas son para ubicar los lapiceros. ¿Cuál? No, solamente son chiquitas. Uno sobre otro. Es el ambiente en la institución, hoy 18 de octubre. Tenemos a la coordinadora trabajando también. Los estudiantes ya están saliendo porque está activas para los docentes Están eh, evacuando la institución por la... Esta es la salida por la eh, Bloque número 3 Que es el de preescolar, número 4, perdón la salida de los estudiantes de la institución educativa Nuevo Horizonte, sección Pablo VI, jornada de la mañana, en este momento. Mucha calma, verdad estamos viviendo una jornada de la convivencia, evidenciada en los hechos, más allá de las palabras. Este es el ambiente entonces dispuesto para todos los docentes en la jornada que se va a realizar a continuación. Este es el ambiente que se está mostrando de la actividad que se va a realizar. Está firmando el docente Héctor Hernán López López, quien toma de registro biotográfico dentro de un proyecto. ...que ya está llevando a cabo más allá de las áreas. Proyecto institucional. Este proyecto de tomar imágenes de la institución en todos los momentos... muchos muchas lo critican porque hasta las paredes tomamos fotos... ...pero ellos no evidencian los procesos que se realizan. A veces no ven lo que con vasto trabajo se hace. Entonces, este es el espacio donde todos nosotros trabajamos... Vivimos parte de nuestros días. Este es Andrés, el profesor, el compañero de la biblioteca, y los estudiantes que están colaborando con la organización del evento. Este proyecto de la institución educativa Nuevo Horizonte, que jalona el docente de Educación Ética y Valores Humanos, Héctor Hernán López, que les habla, se está ejecutando desde hace varios años con la página web de la institución Ahorita se ha conseguido un dominio propio, se está llevando un bloque en bloque Spock a nivel institucional. Aquí vemos todos los movimientos que se realizan en la parte institucional para que nuestra institución marche con un aspecto sobresaliente en la convivencia. Pues como sabemos, la institución en todo caso tiene un proyecto pedagógico social y un proyecto educativo institucional ambiental en el cual nosotros evidenciamos todos nuestros procesos todas las profesoras, profesores, estudiantes se encuentran culminando entonces esta semana, al menos en la jornada de la mañana y vemos un ambiente muy especial para esta semana todos trabajando juntos por un un nuevo horizonte con buena convivencia para todos. Un ejemplo para la comunidad aledaña del popular número uno y granizal en general de la comuna 1.